El bipartidismo, quienes llevan toda la vida aquí, han visto siempre la bandera andaluza colgada de una peana de madera o de una peana morada. Y nosotros hemos hecho durante todos estos años el ejercicio tan andaluz y tan popular de amarrarla a palos de escoba para sacarla a la calle. Pero ahora también estamos aquí para decir que no es soberano ningún pueblo que escribe sus leyes sobre papel mojado, para demandar la verdadera soberanía, la soberanía política, la soberanía económica, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el derecho a decidir cotidiano de cada uno de los andaluces y de las andaluzas sobre sus propias vidas y a reivindicar la memoria y la lucha de este pueblo.